Mina Bonino, de novia con un crack del Real Madrid. La periodista blanqueó su romance con una de las joyitas del equipo español, de apenas 20 años. Entérate de todo en la nota. Mina Bolino, reconocida periodista y ex panelista de intrusos, confirmó su romance con Federico Valverde, el joven jugador uruguayo de 20 años figura del Real Madrid. El joven futbolista obtuvo el balón de oro en el Mundial Sub-20 con la selección de Uruguay y el Real Madrid pagó 5 millones de euros a Peñarol. Mina viajó a Madrid y este sábado publicó una historia de Instagram junto al joven, a quien etiquetó junto a un corazón. Mina Bonino, de novia con un crack del Real Madrid.